llámese como quiera llamarle no creo que haya sido una cosa producto del azar o fortuito eso hay que investigarlo porque veo que hay una especie de complot en contra del presidente el presidente Luis Abinader tiene las mejores intenciones de hacer las cosas bien y parece que entre los peleadistas que ha dejado en el gobierno y de su propia gente, que hay muchísimos que quieren aspirar quieren eh, que el presidente quede mal porque no están de acuerdo con esa política de prevención de la corrupción, habiendo puesto un Ministerio Público independiente, pues, poniendo pues a una y Berenice Reynoso, que todo él conoce eh, en materia de la justicia dominicana, el papel que ella jugó cuando fue fiscal de Santiago del distrito, es eh, sin importar la parcería política de donde viniese, porque ha hecho un trabajo seriamente decente y eh, el que está dirigiendo el, la persecución de la corrupción administrativa eh, Alfredo Camacho la Procuradora General de la República Miriam Germán Brito que todo el mundo conoce su experiencia y todo ese sometimiento de todos esos grandes poderosos que se querían intocables incluyendo dos hermanos del expresidente de la República su encargado de seguridad y una serie de personas cercanas a él porque por si ustedes no lo sabían Marisol Franco que es la esposa de César Emilio Peralta César el abusador, el narcotraficante que no ha sido llevado a los Estados Unidos que está en Colombia todavía aunque ha sido pedido en esta adición por los Estados Unidos y República Dominicana cesó en el pedido de, de ser jugado aquí y lo dejó que lo jueguen en los Estados Unidos por el asunto del narcotráfico internacional esa Marisol Franco que le cambiaron la medida de coerción porque ella salió que una de sus niñas estaba mala que en vez de ponerle una medida más drástica porque cuando una persona viola cuando se dispone la prisión preventiva como medida de coerción la tendencia es a endurecer la medida y ahora la cambiaron por poner unos grilletes de, eh, de ubicación parece ser que hay mucha gente que se siente amenazada por César si Emilio Peralta esa Marisol Franco que es hija de Franklin Franco uno que fue acusado de narcotráfico durante el gobierno de Balaguer, que Balaguer no lo entregó cuando Estados Unidos lo pidió porque Balaguer era así cuando él protegía a alguien y no le importaba nada, había buenos pantalones, nada más era bajito de estatura, pero tenía tremendos atributos, eso hay que decirlo, cuando tomaba decisiones. Esa es la hermana de Berinesa Franco, la esposa de Juancito Espor, mano derecha de Danilo Medina, y miren cómo está envuelta en problemas con asuntos de la justicia también que a, a, pues su hermanita estuvo durante el PLD ahí como encargada de, de niños y niñas adolescentes en un segmento de la Procuraduría General de la República tratando de iniciar Luis Abinader un gobierno distinto entre funcionarios destituidos cambiados y cancelados ustedes sabían que iban más de 500 es un récord eso y a todo el que ha metido la pata inmediatamente Luis Abenardo de y no protege delincuente y no protege a nadie, y le dice que cada quien se averigua su asunto en la justicia. Parece que como él llegó ahí con un grupo de corruptos y de ladrones, le están por jugar coca, desde su misma gente y de los periodistas que han hecho ahí. Y se han reunido muchas cosas, o oh, cosas de la vida, el teleférico, desde el 76 funcionando, 45 años, y qué cosa de la vida que ahora falla y renuncia el director porque una polea, y la polea, que esa polea fue la responsable del fallo. Mm. Qué coincidencia que de esos 15 vuelos que se planificaron para ese día, esa hora, un vuelo de eso y fue lo que más me alegró. Y ahí termino yo con la teoría de la conspiración, no me hagan caso, si yo me voy muy profundo, diciendo que están conspirando en contra de Luis Abinader porque él quiere hacer las cosas diferentes. Y ha demostrado que construyendo los 23 kilómetros en el muro, en la frontera y las piñas de jabón para evitar el trasiego ilegal de haitianos, drogas y robo de ganado. Y que le ha dicho que en los 380 kilómetros es probable que haga esa abeja perimetral que tiene bloque, verja y que tiene en la parte superior trinchera y militares con drones cuidándolo yo lo presenté aquí eso, ¿recuerdan ustedes? hace dos semanas lo presenté cuando se terminó parece que eso no ha gustado ni está gustando mucho y entonces hay un proceso ahí de conspiración que él debe tener mucho cuidado porque yo dije aquí que dentro del de grupo de Leonel Fernández que él no ha tocado el fútbol ese es su principal enemigo que debiera estar preso él y con sus Seguidores, muchos ahí, ladrones que se han enriquecido ilícitamente y que le deben a este país, desde la Oficina Supervisora de Obras del Estado, que tienen fortuna que no pueden cuantificar, desde la Junta Central Electoral y aquellos famosos escáneres y las elecciones robadas, a el mismo Luis para darse de en bandeja de plata a Danilo Medina. Hay gente que debe muchas ahí metida hasta los dientes en el proceso del tapazo de las empresas eléctricas estatales la estafa del siglo República Dominicana tiene un grupo de empresas generadores y distribuidores y el Estado no es más con accionistas minoritarios un pendejo y pretenden ahora hasta vender Punta Catalina que era mayor del Parque Eléctrico Nacional después de que se gastaron más de 3 mil millones de pesos y si les sigo mencionando a ustedes Toda la gente que está ahí, esos son sus enemigos. Él está luchando por nutrirse, y él tiene sueños de volver a la presidencia de la República demostrar al PLD que él era el hombre. Y Danilo dijo que vuelven otra vez en el 24, porque no quiere caer preso. Él y su familia, no, no quiere caer más preso. Él quiere, el bueno estar con el poder y manejarlo por 20 años, a su antojo. Que lo vi hablando, pero hay que estar callado. A través de Charles Mariotti, las nuevas autoridades, Charles Mariotti... Danilo Medina, ustedes deben hablar menos, porque ustedes vienen ahora de procesos tan escandalosos y la mayor parte de los funcionarios de ustedes, casi el 70% del ex gabinete de ustedes está bajo acusación hasta por algunos fraudes está metido ahí que Gustavo Montalvo, que el Peralta, el ministro administrativo de la presidencia eh, y toda su gente, debieran estar bajo perfil, es más, debieran tener la lengua amarrada y estar como el avestruz, por lo menos meter la cabeza debajo, aunque dejen la nargota fuera, bajo la tierra. Pero le van a jugar ese papel sucio cuando reordenen sus fuerzas. Y si usted deja ahí, a eso come solo, le van a seguir trabajando, jugando al equilibrio, porque ni su base están de acuerdo con que a la gente que sea de carrera, aunque sea del PLD, y si hizo su trabajo hay que dejarla ahí. No, eso si no es así, Presidente. Saque a todo el que no tenga que ver con su gobierno. Y que si es afín al PLD, mientras más usted pueda votar, lo mejor y mientras más lejos lo tenga. Para que ese proceso de sabotaje no termine. Dándole a usted un golpe de estado fáctico. Porque le voy a decir una cosa. A partir del 2022, y no es nada, estamos en mayo. Es poco lo que falta, unos meses. Cuando usted suelte esa reforma fiscal y cuando se le apriete la cosa y que estos préstamos que hemos tomado nos pasen factura con el Fondo Monetario Internacional y haya que pactar con ellos y haya que poner nuevos impuestos ampliar la base de los impuestos que tenemos con el ITEBI que la factura se encarezca que el dólar se dispare que el precio del combustible siga hacia arriba que el alimento siga encareciéndose y que vuelva ese ambiente otra vez de agitación cuando una gente quiere hacerlo bien y la presión internacional que tenemos con la entrada indiscriminada de haitianos, que en un día de comercio, tú sabes, ya yo averigué, yo les voy a presentar esa imagen, en un día de comercio normal, tú sabes cuántos haitianos entran, sin ningún tipo de papel y sin nada, y con todas las variantes, con todas las enfermedades que hay, la variante inglesa, la variante brasileña, la, la sudafricana, la del diablo y su hermana, que los haitianos no se vacunen, ni usan mascarilla, ni nada de esa vaina. 15.000 al día entran en comercio diario. ¿Ustedes saben cómo cuál es el mecanismo? Yo lo voy a presentar en un momentito. Abren un portón. Y después que pasa la mayoría entre empujones, palos, galletas, bladera, viejo, y toda esa cosa, van reduciendo la entrada hasta que sean 15.000 diarios. Calcula eso al mes cuánto es. Y no me diga nadie porque ahí no hay vigilancia, ahí no hay papel, ahí no hay nada ahí se entra sin control en el puentecito ese de La jabón, República Dominicana que yo he visto gente que ha presentado ese reportaje como que sucedió ayer no sucede ayer pero sucede todos los días y yo voy a presentarle un primer video que ocurrió el 8 de marzo y otro el día 8 de este mes para que ustedes vean